Decir en unas cuantas líneas qué es la dialéctica marxista no solo es una insensatez, sino algo poco menos que imposible. Sin embargo, perdón, déjenme decirles el resumen de las cosas. La ponencia tiene tres partes. Primero, hablo en general de la dialéctica... Después me pregunto si Revueltas puede ser considerado dialéctico, uh -huh. contesto afirmativamente, claro. y, y doy algunos eh, elementos del pensamiento de Revueltas para empezar a considerarlo o para considerarlo un autor dialéctico. Obviamente yo no invento esto, es el propio de eh, Revueltas el que se considera un pensamiento dialéctico, aunque su lenguaje a veces sea un poco tóxico pero es realmente Evodio Escalante el primero que señala que hay que leer a Revueltas como un autor diario bien Evodio que no es ningún militante ni nada por el estilo sino un crítico literario y no los filósofos que estaban pensando en otra cosa bien entonces en unas cuantas líneas que es la dialéctica marxista no solo es una insensatez sino algo poco menos que imposible sin embargo, en favor de la comprensión que merece la obra de revuelta, trataremos de describir las peculiaridades de la dialéctica a través de un trazo de dos coordenadas teórico-conceptuales eh, complementarias. En una primera aproximación, la primera coordenada, tendríamos que concebir la dialéctica como una construcción o como la construcción de un ejercicio de aprehensión y expresión cognoscitiva, esto es, básicamente como un dispositivo epistemológico, aunque esto no cubra por completo el espectro de la dialéctica, pero bueno, por lo pronto centremos en este primer bloque de afirmaciones acerca de la dialéctica en esta, en esta tesitura. ¿Qué es lo que necesita la dialéctica para hacerlo? En primer lugar, para reconocer alguna obra como dialéctica, en primer lugar, que aquello que investiga se sustente en una aprehensión teórica de la realidad que conciba esta como un proceso, como praxis en la cual la relación sujeto-objeto no se reduce a un simple reflejo, como en el materialismo tradicional, o a una construcción trascendental y metafísica, como en el idealismo, sino como una actividad básicamente material. Esto es, la dialéctica entiende la realidad y todo sentido que pueda reconocerse en ella con efecto de una relación práctico-concreta, propiamente metabólica, en de Echeverría, entre el hombre y la naturaleza. Segunda característica, entiende esa relación como un proceso no solo material, sino también histórico, si es material es histórico, uno podría pensarlo, los historicistas no piensan exactamente eso. entonces hay que subrayar el hecho un proceso que además de material es histórico es decir, como un proceso situado en las coordenadas de un espacio-tiempo práctico, inmanente y concreto tercera característica la dialéctica asume radicalmente el punto de vista de la totalidad entendiendo por ello, no el hacerse cargo de todo cuando ocurre sino de captar y expresar los procesos y objetos que investiga como totalidades significativas, es decir, como todos orgánicos. Cuarto, la dialéctica se piensa a sí misma como un momento teórico del movimiento de la realidad, al tiempo que se describe como efecto del movimiento de la realidad. Es decir, la dialéctica marxista se aplica a sí misma a las condiciones de su propia verdad, ...al concebirse como un discurso ligado firmemente a la realidad de un movimiento vivo o de una praxis transformadora. Cuarto, finalmente, la dialéctica marxista recobre el sentido transversal y propiamente revolucionario <tose> de la crítica. Cito Marx, porque la inteligencia y explicación positiva de lo que existe... ...abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa porque crítica y revolucionaria por esencia enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por nada. En una segunda bloque de afirmaciones sobre la dialéctica podremos completar o complementar estas primeras observaciones sumarias con otras tantas. A través, pues, de un segundo conjunto de señalamientos, podemos afirmar que la dialéctica marxista conserva como elementos determinantes a la necesidad, esto es muy adormeante, la, la necesidad de confrontar el conjunto de las relaciones sociales con la razón económica que es inherente a ellas, con el objeto de hacer estallar o de poner en crisis el modelo de pensamiento conceptual está sujeto a ciegas a la totalidad económico-social. Es decir, cuando hablamos en el primer bloque de este metabolismo, nos referimos a que bajo las condiciones de la sociedad capitalista este metabolismo se entiende necesariamente como productor de mercancías. Segundo, romper con la sintaxis coherentista del principio de identidad y el principio de simplicidad. Para superar definitivamente la lógica tradicional y la vieja teoría de la adecuación. Tercero, desmontar la falacia de la subjetividad constitutiva, el idealismo, y desmontar o denunciar la falacia de la lingüisticidad constituyente, la hermenéutica. En todo caso, en todo ello, lo propiamente materialista histórico de la dialéctica marxista se manifiesta en primera instancia en que asume el dominio y la explotación capitalista como efecto de un proceso histórico concreto, conceptualizado y en el hecho de que éste no puede aprenderse y mucho menos conceptualizarse fuera de la lucha de clase. En segunda instancia, por la aparente simpleza que insistentemente nos recuerda a Borno en nuestro caso nos recuerda a Revueltas porque el sufrimiento es físico. Esto es, es a mi de ver muy importante. Eh, tanto revueltas al horno nos lo dice pero revueltas nos lo dice de manera mucho más vehemente eh, déjense de pensar en el sufrimiento cristiano el sufrimiento es físico es decir, lo Bien. este bloque tendrá que ser tendría que ser explicitado a través de muchas horas y no, no lo voy a hacer ahora no tengo tiempo pero pero aquí queda como un apunte referido a lo que considero que de dialéctico tiene justamente Revueltas. Es decir, a mi modo de ver, por eso digo, la respuesta es, que se da de antemano, Revueltas es un dialéctico en esos términos. Es claro que Revueltas no fue plenamente consciente de que aún desde muy joven habría sido, de facto, un pensador dialéctico y que su obra toda está atravesada por la dialéctica, reconocimiento que solamente sucede de manera plena en el curso de sus últimos años y trabajos. Porque a lo largo de la mayor parte de su vida, de vuelta se entiende formalmente por dialéctica, aunque no la practique exactamente de ese modo y de hecho desarrolla una forma especialmente original y crítica de la dialéctica, que supuestamente es narcista. Aquella caricatura en la que la convirtió en dogmatismo estalinista que preparó durante muchos años la Academia de Ciencias de Moscú. De forma que no es raro encontrarse en sus escritos algunos pasajes en los que pretende ser observante fiel de la jerga marxista-leninista y de las leyes y categorías de la dialéctica, cuando lo que en realidad está haciendo es, exclusiva y espontáneamente, lo que sobre la dialéctica señala Marx en el pospacio de la segunda edición alemana del Capital que en la explicación positiva de lo que existe escrito o dicho por revueltas abriga la par la inteligencia de su negación de su muerte forzosa porque siendo toda su obra crítica y revolucionaria por esencia en cada una de sus intervenciones y registros invoca en sus contradicciones en pleno movimiento y en transformación constante los fenómenos sociales y culturales que investiga, describe o plasma discursivamente aún en la literatura, sin omitir, por tanto, lo que aquellos tienen de absurdo, de decadente o de perecedero, sin dejarse intimidar por nada. Gracias por para hablar bien de Revueltas. Es por ello que desde el momento en el que Revueltas decide, lo cito a él, luchar decididamente al lado del proletariado, el conjunto de sus intervenciones queda absolutamente terminado por esta decisión es decir, queda inscrito independientemente de su naturaleza literaria histórica, filosófica, estético-política en esa condición ineludible lo que marca profundamente toda su obra con la impronta de la dialéctica la crítica negativa y la revolución eh, Evodio Escalante lo llama el lado moridor porque de vuelta se refiere a él prólogo muy fuerte a, un, a la segunda edición de los muros de Algo. en la visita a un leprosario en Guadalajara habla todo la cruz que es esto y de, el lado morido ¿no? aquello que está condenado a perecer ese rigor esa determinación teórica y discursiva esa actitud firmemente dialéctica la que le permite transformar un simple apunte escrito en la cárcel de Lecumberri en el que en principio se proponía criticar las posiciones de Víctor Rico Galán sobre el carácter de las luchas de clases en México en un sorprendente ensayo la dialéctica de la conciencia es decir, Revueltas trabaja de esta manera hace apuntes que luego van creciendo y de los que luego va haciendo versiones distintas hasta que o hasta que los deje en un cajón y luego regresa por ellos o hasta que los publica alguien porque este no le dio tiempo de publicar pero es decir a partir de un simple apunte criticando a Víctor Rico Galán que en aquel momento está en la cárcel también junto con él pero acusado de guerrillero eh, usted sabe ¿no? su versión resistencia particular y todos los elenco de delitos a los que de los que son acusados los guerrilleros, publica un breve apunte al que responde revueltas y convierte al poco tiempo en dialéctica de la conciencia. Los apuntes que, que sirven de base a la dialéctica de la conciencia, que es un libro regularmente grande, se llaman La locura angular de los grupúsculos de izquierda en México. Es muy, muy característico, de es la locura bueno, convierte, pues, a la delete la conciencia en un verdadero tratado de pensamiento marxista sobre la enajenación, la trampa teórica en la que persisten el conocimiento positivo y universitario y el cerco ideológico que estas formas enajenadas del saber, pensamiento acríticamente reflexivo le llama, trazan en torno de una izquierda que ha perdido el rumbo o es víctima de su locura popular. Esta articulación también entre dialéctica, crítica negativa y revolución es asimismo sí el motivo por el que un guión cinematográfico, por ejemplo el de la película La ilusión viaja tranvía de Luis Buñal, Buñuel, se convierte en una profunda reflexión sobre el tiempo, la ciudad, la existencia humana, sus problemas y la libertad. Enmarcado todo ello en el denso simbolismo que involucra, que invoca, un relato donde el falso determinismo por el que transcurre un tranvía se convierte en todo un viaje en favor de la libertad. Además se trata de un tranvía que está condenado a, a la condena, es decir, cuando los tranvías van a la condena es porque ya los van a desmantelar. El tranvía no habla, no hace nada, o sea, es el vehículo de todo un montaje acerca de la libertad. Eh, no lo hace solo Revueltas, eh, eh, participa con él en este caso, creo que Juan de la Cabada, bajo, trabajando un cuento que tampoco es de ellos, pero la película resulta realmente, y bueno, pero dirigida por, por mí, ¿no? Si la pueden ver un día, veanla. Bien, eh, ¿dónde está también la dialéctica de Revueltas? En la posibilidad de que a través de un ensayo histórico, histórico-político, del ensayo sobre un proletariado sin cabeza, eh, un trabajo de índole política, vaya mucho más allá de las críticas a las prácticas del Partido Comunista Mexicano y se convierte en una perspicaz reflexión histórico-filosófica sobre México o una nueva lectura agudamente crítica de la Revolución Mexicana. Finalmente, esta impronta dialéctica propia del marxismo crítico es la que le obliga a realizar un verdadero tour de force en torno a su novela Los días terrenales, cuya radicalidad crítica frente al dogmatismo y la deshumanización que sufren los héroes positivos que prescribe el realismo socialista, es ferozmente descalificada por quienes desde la izquierda dogmática o la burocracia partidista se arrogan el cuestionable derecho de pontificar lo que debe ser el arte o la literatura para conservar el aura de lo que desde su pobreza intelectual entienden por arte comunista o compromiso revolucionario. Ustedes saben, Revueltas publicó los días terrenales y después pintó la obra del cuadrante de la soledad eh, en una perspectiva crítica del, del bantismo realmente profunda y aguda, y bueno, se desató la tormenta. Sus compañeros de armas en aquel entonces, la gente del Partido Popular, pero también sus ex compañeros de armas del Partido Comunista, se lanzaron sobre él de manera feroz, de manera tal que alguien como el mismo Neruda dijo, pues este, <coughs> Pepe, ya lo perdimos. Perdimos a Pepe, ¿por qué? Porque ya no es revolucionario, ya ahora es existencialista. Bueno, por menor esa parte, este, retiró la novela de la circulación, suspendió la, la puesta uh -huh. en escena del cuadro antes de la soledad y, y se hizo su propio proceso. propio proceso de Moscú. He, he escrito algo sobre eso ya se los cuento. Eh, Repuso los procesos de Moscú en su propia persona, pero esto es otra metáfora, otra imagen dialéctica de, de, de, de, de, de revueltas. Bueno, como notable, casi única excepción de la ignorancia la mala fe con la que habitualmente han sido abordadas las obras de revueltas como pensador, el prólogo que en el ensayo, que para el ensayo de la ética de la conciencia escribió el marxista crítico francés Henri Lefebvre, representa uno de los escasos lugares en el que uno de sus más destacados pares intelectuales reconoce la importancia y la actualidad de su pensamiento teórico. Le Fé, no hay que olvidarlo, hasta su expulsión definitiva del Partido Comunista Francés en 1558 había sido un consistente crítico del estalinismo y el dogmatismo al grado de que su primera intervención importante, el materialismo dialéctico, publicado en 1939, provocó como ases como a menudo sucedía a revueltas, una amarga controversia en el seno de la organización, la que se recrudece con la publicación de ¿Qué es la dialéctica? escrita que en colaboración con N. Gutermann, no sé cómo se llama Gutermann, nunca he encontrado su nombre, N. Gutermann. Bueno, el asunto es este, esta obra, ¿Qué es la dialéctica? es traducida al español por Rodrigo García Treviño, que es un compañero de las de revueltas entonces es el 39 entonces Revueltas conoce de primera lo que está estudiando Lefebvre acerca de la dialéctica en un tono absolutamente crítico y que obviamente choca directamente con la versión estalinista eh, de la dialéctica ese señor García Terviño después se hizo prista y terminó como senador pero él tradujo del francés muchas obras que publicó la editorial América, que era suya, pero que también eh, publicó eh, edición de Frente Cultural, es decir, enrique Navarro, en, en su colección de textos marxistas. Entonces Revueltas conocía de primera mano, a través de las traducciones de García Treviño, muchas obras que eh, traían apenas el marxismo a México. Bueno... Estos son, son otras cosas. El hecho es que Lefebvre organiza su lectura crítica de revueltas a través del señalamiento de una serie de notas que descubren en el marxista mexicano eh, distintas cualidades, entre las que destaca tres. Dice su profundidad, su relevancia y finalmente su originalidad. Esto con resp respecto a lo que Lefebvre encuentra en el texto de la de la Conciencia eh, en contraste con la superficialidad, la poca relevancia y la poca originalidad de general el marxismo latinoamericano, con sus honrosas excepciones, como ya sabemos. Pero lo importante quizás viene después. Es decir, Lefebvre descubre que los problemas filosóficos y estéticos que Revueltas aborda constituyen un núcleo, el núcleo, un horizonte de aparición y expresión conocitiva que pretende eludir, burlar o finalmente superar lógicamente el cerco teórico ideológico del discurso burgués capitalista y del discurso estalinista. Porque su búsqueda, dice Lefebvre, no se detiene en la crítica de la condición fenoménica de la concepción burguesa del mundo, sino se dirige a la raíz, hacia el lugar proceso en el que se genera o capta el sentido de lo real y puede o no enunciarse su verdad. Relevancia, se debe porque en contra de la opinión generalizada, la reflexión de revueltas no es la de un aficionado, sino la de un alguien que conoce y sobre todo que aplica cuidadosamente los recursos teóricos y exclusivos con los que cuenta para generar y procurar un conocimiento y una comprensión de los fenómenos que investiga o narra lo que, a la vista de la actual recuperación filosófica-política del marxismo crítico en adelante no podrá prescindir de las aportaciones de Revueltas. Originalidad, dice, dice Lefebvre, porque Revueltas propone una oportuna discusión en torno a los problemas de la dialéctica y su articulación con la teoría, la literatura, la sociedad, la lucha de clases... Quizás controvertible, dice, pero das, ya que en contra de la tradición y de la diferencia del marxismo-levinismo, en lugar de situar el fundamento de la dialéctica en el objeto, hace, como en su tiempo hicieron Hegel y Marx, situa, de, situa, la busca, como si en su tiempo buscaron Hegel y Marx, situarla en el sujeto. Pero, cuidado, se explica Lefer, de ese decir, sí. Revueltas entiende y ejerce la dialéctica como un clásico. En todas partes, dice si Lefebvre, hay relación conflictual entre el mismo y el otro. Esa relación esencial es suficiente para fundamentar la dialéctica porque la implica y la contiene. En cada sujeto van juntos, inseparablemente, la alteridad, la relación con el otro, la alteración, que lo modifica, que lo pone en conflicto consigo sí mismo, con su propia identidad, y la enajenación que debe padecer o combatir, aceptar o rechazar. Con ello, concluye Lefebvre, el su intento se inscribe al lado de búsquedas como la de todo lo de norma, lo dice explícitamente, y su dialéctica negativa, y por solo ese hecho merece la misma reputación de los trabajos que van en ese sentido. Bien, sin embargo, creo yo, más allá de lo que, de lo que en su momento percibió Henri Lefebvre y que nadie peló, estamos en condiciones de afirmar que su dialéctica también constituye un armazón teórico-conceptual, el armazón teórico-conceptual de su obra literaria, histórica y estética en casi todas sus manifestaciones ya que en más de un lugar su discurso igualmente se aproxima al desenvolvimiento teórico expresivo de las llamadas imágenes -sí y les voy a leer un par al final, de Walter Benjamin, en quien, por razones que deberían ser objeto de un examen pormenorizado men y que autores como José Emilio Pacheco han logrado percibir con claridad, es posible encontrar no un no tan insólito paralelismo con revueltas. Sería casi imposible inventariar el arsenal de fragmentos y desarrollos teóricos y históricos literarios en los que la dialéctica tensa y resuelve críticamente el conjunto de la obra de revueltas. Solo en calidad de muestra aquí eh, reproducimos un par de pasajes, no de sus obras teóricas sino de dos novelas, una de ellas inconclusa, la otra eh, inconclusa e inédita y la otra los días terrenales, en los que podemos notar... Este, esta dialéctica del lado moridor como le llamó el escalante pero es que de, de esta dialéctica secas de esta dialéctica crítica de revueltas eh, leo el primero que los críticos confunden con, con el existencialismo pero si ustedes los, los escuchan con atención esto no es existencialismo lo leo su vida ya no era más que eso ya no había nada más, ni recuerdos, ni amores, ni dinero, ni mujeres, ni peligros, ni desdichas, ni placeres, ni nostalgias. Su vida era la muerte. Había llegado a ese punto en el que la vida, en el que a la vida no le queda en el trayecto que le falta por recorrer, pero nada, absolutamente nada más que la muerte. Así puede ser muy largo ese cuento. Ese trayecto está ya vacío, ninguna cosa puede ya suceder en él, aunque suceda, porque será una cosa de la muerte por muchísimo que dure. Ya no es cosa de la vida, ya sucedió hace una enorme cantidad de tiempo, ahora le está sucediendo a un muerto, te sucede a ti, pero le sucede a un muerto. Pero aún antes de que suceda como tal, la vida, sin remedio, se hace muerte, porque de lo contrario no habría muerte. Y así, tú mueres antes de morir y dejas de tener sucesos. Tus sucesos ya no son tuyos, sino de la muerte. Has dejado de tener vínculos y tu conciencia entera es la nada. Es decir, se hace conciencia de la nada, la nada hace conciencia de ser nada por medio de ti que le ha dado a tu conciencia a la nada, para que se reconozca a sí misma como esa nada que es la muerte. Vamos a decirlo, esta novela la escribe el en el 69, pero el apunte básico de la misma está escrito en el 38. O sea, es el desarrollo de unas ideas que ya en el había juntado de vuelta. El otro fragmento, Tomado de los días terrenales. Aquel muñón, está hablando de un señor manco y tuerto. Aquel muñón era es una especie de contrasentido, pero al mismo tiempo, como si el contrasentido, la negación, fuese lo único verdadero. Porque Ventura, así se llama el personaje, porque Ventura parecía obedecer, en efecto, desde su misma esencia, desde los cimientos de su alma, a un congénito y espeso sentido de la negación. De aquí que ese vivo trozo de carne, inteligente también, pequeño e infranatural, en el que el antebrazo se interrumpía, y aquel ocho, ojo ciego y sucio, se apelan con sus señas de identidad, así que aquí yo corté el párrafo, aquí y que bueno, pero habla de Quizás tan solo por eso, es decir, por estos elementos contradictorios, quizás tan solo por eso los campesinos le siguieran con su fe honda y sumisa, y no desde luego por todo lo ajeno y exterior a él, su valor inverosímil, la tradición de sus hazañas, que por su parte, llegado el momento, los campesinos serían capaces de repetir también, sino por lo que le era propio e indispensable, sus mutilaciones, el ojo muerto, el muñón vivo, que lo igualaban a las rotas efigias de los viejos ídolos, de los viejos dioses, sus ordenadores y vigilantes desde la sombra del tiempo. Ventura era un dios. Eh, lo que estos y cientos de textos más muestran de manera plena no es otra cosa que esa forma de aprensión, y expresión de la realidad que Vácero de llamó imagen dialéctica. Es decir, una forma de aprensión, y expresión conocitiva habilitada para articular el pasado y el presente en una figura única, pero además una figura especialmente hábil para entrelazar en esa armazón espacio-temporal lo muerto y lo vivo, lo terrenal y lo espiritual, lo elemental y lo complejo, lo natural y lo humano, lo abstracto concreto, una expresión propiamente totalizadora que reencanta al mundo, que reconoce la fuerza de la voluntad humana y que obtiene su legitimidad en una operación de reterritorialización que no puede desplegarse en otro campo que no sea el de nuestra profesión